A buscar a León, está libre, está libre. ¡Sálate! Dígame técnico, para tus cosas, te vas a la calle. Bienvenido a Parándula TV, si te gusta nuestro contenido te invito a suscribirte, activar la campanita y comentar. ¿Qué tal te parece la novela Luz de Luna? En este capítulo Alma Hermosa le llamará a Diana y le informará que León saldrá en libertad. ¿A lo Diana? Lo logramos. Aprobaron el veas corriendo a buscar a León. ¡Está libre! ¡Está libre! Mientras que León se encuentra en el penal a pocas horas de salir en libertad. Ahora sí, compañero. Ya puedes estar tranquilo. Y podemos seguir con lo nuestro. Suscríbete. Ahora nos toca meter a Evo de Sousa aquí. Me merece estar dentro de unas horas el técnico del penal le informa a león que saldrá en libertad le dice saca tus cosas y ve a la calle ¡Sárate! dígame técnico, para tus cosas te vas a la calle no se juega así técnico, no estoy jugando te vas, sales libre León, al recibir esta noticia, llora de alegría. Oh, si te gusta nuestro contenido, te invito a suscribirte, activar la campanita y comentar ¿Cuál es tu personaje favorito de esta novela?